Hola, continuamos con los tutoriales sobre diseño de circuitos digitales con VHDL y FPGA. Y en este tutorial vamos a ver unas recomendaciones y reglas de diseño para los circuitos combinacionales. Por ejemplo, en vídeos anteriores vimos cómo diseñar multiplexores, que son circuitos combinacionales. Y hoy vamos a ver unas reglas de diseño y unas recomendaciones para el diseño de estos circuitos combinacionales y en general cualquier otro circuito combinacional. Estas reglas y recomendaciones que vamos a ver son importantes cuando uno empieza, pero al principio, cuando uno está aprendiendo, conviene ajustarse unas reglas de diseño y unas recomendaciones. La primera recomendación más básica es tabular. Es decir, por ejemplo, este código se entiende bastante poco, pues porque no tiene tabulación. O en inglés indent, o sea, a veces se dice que no está indentado. Haciendo el código así es mucho más claro. En este caso... Veo que tengo un if con un else y este es el más prioritario y luego tengo uno anidado dentro del anterior if. Haciéndolo así se entiende mucho más que de la manera sin tabulación. El código es mucho más entendible tanto para ti como para otros que lo ven. También se recomienda ordenar las sentencias combinacionales de modo que se pueda entender la jerarquía de las asignaciones. Por ejemplo, en esta sentencia con WEN sería mejor ponerla así. Estas dos sentencias son la misma. En VHDL la sentencia termina con el punto y coma. Así que me da igual dividir una sentencia en varias líneas que será la misma sentencia. En esta primera sentencia tengo que ir descubriendo dónde están cada una de las asignaciones y las condiciones que se dan para esta asignación. Sin embargo, al separarlas por líneas en esta otra sentencia, me es más fácil saber qué se asigna en cada condición. Por ejemplo, cuando la señal de selección es 0, 0, asigno P0. Luego, cuando la señal de selección es 0, 1, asigno P1. Y se ve mucho más claro aquí que aquí arriba. Y igualmente con esta opción y con esta última. Otra cosa importante también es incluir los comentarios. Vimos también las sentencias con with select y estas se pueden ordenar de la misma manera. Nos acordamos que el punto y coma es lo que delimita la sentencia y por lo tanto yo puedo dejar las sentencias en tantas líneas como quiera. Y voy a poner tantas líneas como condiciones tenga. En vez de ponerlas todas en una línea, como lo hago en aquí, lo que hago es pongo cada una de las condiciones en cada línea. Esto queda mucho más claro tanto para ti como para otros que lo lean o cuando tú leas tu propio código pasado unos meses. Otra recomendación es intentar poner nombres con cierto significado. Por ejemplo, si yo pongo esta entidad con estos nombres de los puertos, me dice poco del significado de estos puertos. Si yo pusiese esta entidad ahora, de hecho con el nombre multiplexor y con los puertos que dicen data0, data1, cell y out, con esto me da a entender el significado de cada uno de los puertos y la función que realizan. Otra recomendación es utilizar constantes y también utilizar comentarios. Por ejemplo, en esta sentencia se selecciona P0 cuando el pulsador está encendido. Cuando el pulsador está encendido, el puerto BTN valdrá 1. Esto funciona bien, por ejemplo, si tengo la FPGA, el pin BTN conectado de esta manera al pulsador, de modo que cuando el pulsador no está encendido, los 0 voltios van al puerto BTN y tendré un 0 en el puerto. Mientras que cuando el pulsador esté encendido, esté pulsado, obtendré un 1 en el puerto BTN. Y por lo tanto mi sentencia que he hecho me funciona bien. Esta resistencia es una resistencia de pull down. ¿Qué sucede cuando el pulsador está sin presionar? tengo en el puerto un 0, y cuando está presionado tengo en el puerto un 1. Sin embargo, yo podría tener la resistencia colocada de la otra manera, de modo que cuando el pulsador está sin presionar, lo que tendré es un 1 en, la, en el puerto BTN, y cuando el pulsador esté presionado, lo que tendré es un 0. Esto es porque lo he conectado con una resistencia de pull-up, que me hace que cuando el pulsador esté sin presionar tenga un 1, y cuando esté el pulsador presionado tenga un 0. Si yo tengo el código como lo tenía antes, tendría que cambiar el valor de esta constante. Pues ahora cuando el pulsador está presionado tendré un 0. Para ahorrarme eso lo que puedo hacer es crear una constante. La constante cbtnOn. Si yo pongo el valor de btn en función de una constante que he declarado previamente... Si cambio a otra tarjeta FPGA que tiene los pulsadores con una resistencia de pull up, simplemente tengo que cambiar el valor de esta constante y no tengo que buscar en cada sentencia donde utilizo el pulsador y cambiarle el valor de 1 a 0, como tendría que hacer si lo hiciese así. Esto además provoca errores porque el tener que cambiar constantes de 0 a 1 o de 1 a 0 hace que a lo mejor se me olvide encontrar una o no la encuentre o me equivoque y cambie una que no era. Y además ayuda a entender qué es el significado de este 1. Aquí no sé muy bien por qué pongo un 1, pero aquí sé que significa que es el pulsador que está encendido. Así pues, se recomienda utilizar constantes que tengan un significado y que yo pueda cambiar. En vez de poner valores, digamos directamente, estos valores que se llaman literales. El uso de constantes también es conveniente para otros casos. Por ejemplo, consideremos que queremos generar esta señal dependiente de, del valor de cuenta. Cuando la cuenta vale 100, pulso cuenta valdrá 1. Sería más recomendable crear una constante que valga 100 y esta constante igualarla al valor de cuenta. Haciendo esto me facilita los cambios y si por ejemplo más adelante me doy cuenta que en vez de 100 tenía que ser 99, 100 menos 1... Solamente lo tengo que cambiar aquí, no cada una de las veces que haga esta comparación. Ahora vamos a ver algunas reglas de lectura y escritura de señales. Lo primero, los puertos de entrada no se pueden escribir. Vamos a ver esto con un ejemplo. Imaginémonos que tenemos este diseño, que es esta entidad, y esta es la arquitectura. En esta arquitectura yo tengo una puerta OR y tengo una puerta AND. Tengo los puertos de entrada... P0, P1 y P2, y lo que no puedo hacer es, por ejemplo, asignar la señal S a un puerto de entrada. Yo no podría asignar a P2 una señal. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque P2 viene con un valor, y yo estaría asignando a P2 otro valor aparte, el de la señal S, y esto generaría un conflicto. Si, por ejemplo, la señal S valiese 0 y P2 valiese 1, ¿qué valor tomaría P2? pues habría un cortocircuito. Para evitar esto, no se deben utilizar puertos in-out y buffer. Este tipo de puertos se pueden utilizar para otras circunstancias si sabes cómo hacerlo. Ahora no vamos a ver qué utilidad tienen, pero no deberías utilizar estos tipos de puertos para evitar esta circunstancia. Esto de aquí que estamos haciendo es erróneo. No se deben asignar señales a puertos de entrada. Una regla que tiene el VHDL es que los puertos de salida no se pueden leer. Esto en realidad es una cuestión del UHDL, no es que sea algo que no se deba hacer. Por ejemplo, vamos a ver este circuito en el que tenemos esta entidad. Y esta es la arquitectura de este circuito, con esta puerta OR y esta puerta AND. Aquí vemos los puertos de salida, PC0 y PC1. Y vemos que aquí estamos asignando un puerto de salida ps PC0 y esto no se puede hacer. No se puede hacer en VHDL porque en principio no habría ningún problema, pero como es una regla de VHDL la tenemos que cumplir. Eléctricamente no es erróneo y incluso está aceptado para VHDL 2008. ¿Cómo evito esto? Creando una señal auxiliar. En este caso he creado la señal S en la que asigno lo que antes era PC0. En vez de asignarlo a PC0 lo asigno a S. Y ahora asigno S a PC0. Esta señal S sí que se puede asignar al puerto de salida. De igual manera, para evitar esto, no debería utilizar un puerto in-out buffer, sino crear esta señal auxiliar intermedia antes del puerto de salida. A veces es un poco rollo, pero bueno, es así lo que tenemos que hacer. Y nos acostumbramos a hacerlo. En los circuitos combinacionales no tiene mucho sentido inicializar una señal combinacional. Por ejemplo, aquí al declarar la señal S estamos dándole el valor 0, pero en realidad el valor de S viene dado por la señal A y no por el valor inicial de la declaración, y a S le va a dar igual el valor que demos en la declaración. Así pues, más adecuado sería poner la declaración de S sin inicialización, pues ese valor de inicial no se va a tomar nunca. Y además me podría estar ocultando algún error del valor inicial que tuviese S. Una regla muy importante, y esto no es UHDL, sino es de diseño combinacional, es que una señal no se puede escribir en dos sentencias concurrentes o dos procesos distintos. O un proceso y una sentencia distinta. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémonos que yo quiero encender un LED cuando el interruptor esté apagado. Entonces creo mi entidad con su puerto de entrada y salida que se corresponde con esto. ¿No? Tengo el interruptor, el switch, que enciende un LED cuando está apagado. ¿Cómo hago esto? Pues con una puerta inversora en el que invierto la entrada de, del switch, imaginando que el switch esté con una resistencia de pull down, como vimos antes. La arquitectura de este diseño sería así de simple, simplemente ponemos un inversor conectado al puerto de entrada del interruptor y lo asignamos al LED. Imaginémonos que ahora se nos ocurre añadir una condición más al encendido del LED. Que el LED se encienda cuando el interruptor esté apagado como antes, pero también se encienda si el pulsador esté encendido. Entonces yo podría decir, creo un puerto de entrada, el BTN, que está conectado con el pulsador. Y entonces añado la sentencia que indica que el LED se enciende si el pulsador está encendido. Encendido y esto no se puede hacer. Pues, ¿por qué? Porque estaría haciendo esto. Estaría conectando el pulsador directamente al cable de salida del LED y esto me va a generar un conflicto. Estoy asignando una señal en dos sentencias distintas. ¿Qué ocurre? Que si switch vale 0 y el botón, el pulsador vale 0, tendré un conflicto de señales porque el puerto LED tendrá un 1 por un lado que se lo da el switch y un 0 que se lo da el pulsador. ¿Qué valor tendrá el LED? Pues está indeterminado porque estamos haciendo un cortocircuito. ¿Cómo lo evito? Pues, por ejemplo, poniendo una puerta OR si quisiese que se encienda en uno de los dos casos o poniendo una puerta AND si quisiese que se encendiese cuando se cumplan los dos casos. Así es como debería ser. Una señal no se debe escribir en dos sitios diferentes. Cuando estamos diseñando debemos utilizar todas las señales y puertos que estamos declarando. Por ejemplo, los puertos de entrada se deben leer. Los puertos de salida se deben escribir. Las señales se deben leer y escribir. Por ejemplo, aquí tenemos esta portador que hacemos la OR del puerto de entrada 0 y puerto de entrada 1 a la salida 0. Luego tenemos esta portand en la que asignamos al puerto de salida 0 la señal S1 y el puerto de entrada 2. Bueno, vamos a ver. Los puertos de entrada se deben leer. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí tenemos el puerto de entrada 3 y no lo estamos leyendo en ningún lado. Esto lo deberíamos solucionar. O bien se nos ha olvidado utilizar el puerto de entrada 3, o bien si no lo necesitamos pues lo debemos de quitar. Ahora, los puertos de salida se deben escribir. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos la señal PC1 que no la estamos utilizando en ningún lado. Y esto puede ser o bien o que se nos ha olvidado darle valor o que en realidad PC1 no hace nada y entonces la deberíamos de quitar. Por lo tanto, esto no lo deberíamos dejar así. Y por último, las señales se deben escribir y se deben leer. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo, esta señal S0 no se lee en ningún lado. O sea que esta señal no va en ningún lado y el sintetizador lo va a simplificar todo. Esta puerta OR no se va a sintetizar porque no sale el valor de la señal S0 a ningún lado. Quizás se nos ha olvidado asignar el valor S0 a un puerto de salida o quizás es que esta puerta no hace nada en nuestro circuito y la deberíamos de quitar. Esto es, esta señal no se lee y no va a ningún lado. Luego tenemos la señal S1. Esta señal S1 no recibe valor y esto es bastante grave porque ¿qué valor va a propagar la señal S1 en esta puerta ANDA? No tenemos ningún valor que tenga y por lo tanto va a dar un valor indeterminado al puerto que es 0 Y luego tenemos esta señal S2 que ni se lee ni se escribe. Y si no la leemos y no la escribimos, mejor es quitarla. En vez de tener esa señal confundiéndonos, pensando que está haciendo algún uso y en realidad no está usándose. Por lo tanto, esta señal que no se lee ni se escribe se debe quitar. Una regla fundamental de los circuitos combinacionales es que no puede haber realimentaciones, es decir, las señales no pueden hacer bucles. Esto es cuando los circuitos son combinacionales, es decir, cuando no hay elementos de memoria. Por ejemplo, aquí vemos que la señal S se asigna, es decir, da valor a la propia señal S. Y esto lo que hace es que haya un bucle combinacional entre la misma señal S. Esto no se puede hacer porque es un diseño combinacional. A veces no es tan fácil verlo porque el bucle combinacional ocurre entre varias señales. Por ejemplo, aquí vemos que la señal S0 se asigna a la señal S1 y la señal S1 se vuelve a asignar a S0. Esto ocasiona un bucle combinacional que en este caso es un poco más difícil de ver porque no es entre una misma señal sino intervienen varias señales, en este caso S0 y S1. ¿Por qué hay que evitar los bucles combinacionales? Porque estos bucles ocasionan inestabilidad. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos en este puerto un 0. Y en este en realidad no sabemos lo que hay, pero vamos a suponer que tenemos un 0 también. Por lo tanto, a la salida tendremos un 0 de esta puerta OR. Después del inversor tendremos un 1. Y este 1 irá de nuevo a esta patita de la puerta OR teniendo este 1 en la puerta OR, a la salida de la OR tendremos un 1, y a la salida del inversor tendremos un 0. Este 0 volverá a la entrada de la puerta OR y provocará que la puerta OR tenga un 0 a la salida. Este 0 a la salida de la puerta OR se invertirá con el inversor y este 1 volverá otra vez como un 1 a la puerta OR y vemos como este sistema no es estable y va a estar cambiando entre ceros y unos continuamente. Es por esto que en los circuitos combinacionales no se deben poner bucles o lazos. Otra cosa es que tengamos un biestable de por medio. Con un vía no hay ningún problema en poner un bucle así. La salida registrada de este vía puede tener un lazo a su entrada. En esto no hay ningún problema. Una cosa muy importante en el diseño con FPGAs es evitar los latches. Los latches son elementos de memoria indeseados. Yo estoy diseñando un circuito combinacional y por un despiste genero un latch. Y en general los latches con FPGAs no se deben diseñar, al menos ahora al principio cuando estás aprendiendo. Luego si acaso si quieres diseñar uno, puedes arriesgarte a ello si sabes lo que estás haciendo. Por ejemplo, vamos a ver este diseño. En el que imaginémonos que yo me olvido de poner este else. ¿Qué pasa cuando no pongo este else? ¿Qué se asigna en esta entrada cuando cel0 y cel1 valen 1? Pues que no se genera un multiplexor, se genera un latch, un elemento de memoria no deseado. Porque en VHDL cuando no asigno un valor a una señal, tiene que recordar el último valor asignado. Entonces la regla es siempre acabar con un else nos dará problemas de síntesis, los famosos warnings, en los que nos advierten de que se está generando un latch. Así pues, siempre debemos acabar con un else. Veamos con un ejemplo sencillo cómo se genera un latch. En este proceso tenemos que cuando la señal de selección es cero, a la salida PS se asigna la señal P0. Pero, ¿qué ocurre cuando la señal de selección no es 0, cuando la señal de selección es 1, ¿qué se asigna en esta entrada? ¿Qué valor va a tener PS en el caso de que la señal de selección sea 1? Pues lo que ocurrirá es que la señal PS tiene que recordar el último valor asignado. Y para poder recordar necesitaremos un elemento de memoria. Por lo tanto... Se va a generar un Latch, que es un elemento de memoria activo por nivel, para poder recordar el valor de PS cuando la señal de selección no sea cero. Esto va a ocasionar problemas de síntesis y por lo tanto siempre hay que acabar con un ELSE cuando yo quiera generar un multiplexor. Y en general en cualquier circuito combinacional siempre tengo que acabar los cifres con ELSE. ¿Por qué se genera un Latch? Cuando la señal de selección es 0, la entrada P0 entra y se asigna a PS. Y este valor de PS se tiene que guardar para que cuando la señal de selección sea 1, como no hay ELSE, PS va a tener el último valor que se asignó, que era cuando la señal de selección era 0. Por lo tanto, se necesita generar un elemento de memoria activo por nivel, para sintetizar este proceso. Y así pues, estoy generando un latch en vez de un multiplexor, que es lo que quería generar. Y por eso se me generan los warnings en la síntesis. Cuando queramos crear un elemento de memoria, crearemos los estables activos por flanco, que los veremos en otro tutorial. No vamos a crear elementos de memoria de esta manera. Vamos a ver algunos ejemplos para evitar latches y vamos a ver también cómo funcionan los procesos en VHDL. Uno tiene que pensar que los procesos se actualizan constantemente y concurrentemente. Con cada cambio de las señales de entrada, P1, CEL y P0, el proceso evaluará el valor de PS. En cada evaluación que el proceso hace de PS, se asigna un único valor. Por ejemplo, en el caso de que CEL sea igual a 0, ¿No significa que PS vale primero P1 y luego vale P0? No es una ejecución secuencial, aunque sí que la evaluación del valor que se va a dar sigue una secuencia. El funcionamiento es que el proceso evalúa el valor de PS al final del proceso, y ese es el valor que le asigna en ese instante. Por tanto, en caso de que CEL sea igual a 0, el valor de PS será el de P0, y no es que se haya asignado P1 previamente. Por tanto en este proceso solo hay dos alternativas, cuando cel es igual a 0, APS se le asigna P0, mientras que cuando cel es igual a 1, APS se le asigna P1. Por tanto este proceso es un multiplexor, y este proceso es totalmente equivalente a este otro en el que se ponen claramente las dos opciones de CEL. Por ser más explícito, seguramente este proceso sea más fácil de entender, pero son totalmente equivalentes. Una manera típica de generar latches que es un error es esta de aquí, en el que tenemos la señal de selección 0 y 1, y nos pensamos que como estamos cumpliendo todas las condiciones, no se genera latch. y esto... Puede ser que se genere o no, dependiendo de la herramienta de síntesis. Para asegurarnos, la regla es siempre acabar con ELSE, aunque no haya más posibilidades. Este proceso de aquí está bien descrito porque tenemos una condición, selección igual a 0, y si no se cumple esta condición será que es el igual a 1, pero yo no dejo al sintetizador que tenga que averiguar si están cubriéndose todas las condiciones. Yo siempre acabaré con un ELSE. En sentencias concurrentes con when pasará lo mismo. En vez de poner un when en la última condición, lo que hago es siempre acabar sin condición when. Por ejemplo, en este caso. Aquí he quitado el when cell igual a 1, aunque sepa que no haya más posibilidades para cell. Pero yo voy a ponerle siempre acabado con un else y sin when. Cuando tengo más posibilidades... En vez de poner la última condición con un when, lo que hago es que pongo la última condición sin el when. Y si quiero, pongo un comentario, como aquí, en el que digo que se refiere a esta última condición. En un proceso con case haremos lo mismo. En vez de poner los valores de la última condición, lo que vamos a hacer es acabar con un when-overse. Y entonces ya asumimos que para cualquier otra condición es lo que va a ocurrir. En realidad el case requiere que se cubran todos los casos, pero como el ST de Logic en realidad existen otros valores como U, la X, el guión y otros más, lo recomendable es siempre acabar con ODERS. La sentencia concurrente con SELECT pues pasará lo mismo. En vez de acabar con un WEN, acabamos con un ODERS aunque no haya más posibilidades. A veces aunque tengamos todas las condiciones y acabemos con un ELSE, también se nos genera un Latch. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado asignar alguna señal. Aquí, por ejemplo, se nos ha olvidado asignar la señal PC1 y entonces en la señal PC1 generará un Latch. Para evitarlo hay que asignarla en todas las condiciones o, si queremos ir sobre seguro, crear una asignación por defecto al principio de todas las condiciones. En esta condición, PC1 toma el valor por defecto. Pasa lo mismo en un case. Aquí se nos ha olvidado asignar señal PC1. Y lo que podemos hacer es o bien acordarnos de que en todas las condiciones debemos asignar las señales que se asignan en este proceso. O si no, crear una asignación por defecto antes de todas las condiciones. En esta condición, la señal PC1 toma el valor indicado en la asignación por defecto. Vamos a ver también las listas de sensibilidad. Las listas de sensibilidad se utilizan para simulación y no para síntesis. Y el no poner todos los valores requeridos en la lista de sensibilidad puede hacer que nuestra simulación no coincida con nuestra síntesis y que nos genere confusión o errores al sintetizar porque pensemos que está funcionando bien y al final no está funcionando bien porque lo que hemos simulado no se corresponde con la síntesis. En la lista de sensibilidad se tienen que poner todas las señales que se leen en el proceso excepto cuando tengamos sentencias con reloj que las veremos en el siguiente tutorial. Por ejemplo aquí leo la señal CEL pues la tengo que poner en la lista de sensibilidad leo la señal P0, pues la pongo en la lista de sensibilidad, y leo la señal P1 y la pongo en la lista de sensibilidad. Esto es todo por este tutorial, espero que te haya servido. Aquí tienes algunas referencias de libros que puedes descargarte por si quieres profundizar en estos temas. Gracias por ver el vídeo, un saludo.